Hablando con Jesús Podcast. Hola, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en Hablando con Jesús Podcast. Otra misión más, otro domingo más que nos trae el Señor San Pre, dándole la gloria, la honra y el poder al Señor. Este domingo. El Señor nos da una palabra maravillosa que se ha titulado A veces intentar demostrar que eres el mejor es un insulto a tu autoestima. Una vez más, a veces intentar demostrar que eres el mejor es un insulto a tu autoestima. Y precisamente estaba leyendo un, un, un artículo que estaban experimentando a ver si los galgos uh, podían igualar la velocidad de un leopardo. Eh, los galgos son unos perros de caza eh, y el geopardo es como, parecía una chira, pero el geopardo es el animal más veloz eh, en el mundo. Y cuando abrieron las puertas mis hermanos de la gloria para ver si los, el geopardo los iba a dejar, eh, cuando abrieron las, las puertas de, la jaul, de las jaulas la gente se sorprendió al ver que el geopardo no se movía. Y y todos quedaron como que, ¿qué pasó? Supuestamente abrieron las puertas, el geopardo y los galgos tienen que cerrar, salir al mismo tiempo, pero los galgos salieron cuando abrieron las puertas. Preguntaron al coordinador de la carrera, mis hermanos cristianos, en aluria qué es lo que estaba pasando, porque el geopardo no se había movido. Y entonces todo el mundo se cuestionaba, pero eh, esa es la acción, a la acción animal que cuando se abría esa puerta, mejor dicho, ese geopardo iba... A, atacar estos galgos entonces en mis hermanos de cristianos en la gloria como lo hizo el título a veces intentar demostrar que eres el mejor no vale la pena ¿por qué? a veces intentar porque la respuesta de, de este coordinador o de esta lectura que, que el señor me dio a leer hace una sema, unas semanas decía que a veces intentar demostrar que eres el mejor es un insulto a tu autoestima porque si somos hijos de un rey somos los mejores. Si lo reconocemos como a su Hijo Jesucristo, como nuestro Señor, sabemos que somos los mejores. Y cada día vamos a ser mejores en muchos aspectos de nuestras vidas. ¿Qué nos falta? Claro que sí. Nos falta demasiado madurar en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero eso es lo que quiere el Señor. Que cuando abren esas jaulas y tú estás en el mundo, hay mucha gente que quiere correr, pero tú necesitas demostrar al mundo que tú eres mejor porque hemos venido a, la a lavar pies. Y cuando tú estás lavando pies, es lo que menos te preocupa. Eres una, un geopardo más. Y, y la respuesta de, de este coordinador fue, no es necesario rebajarse al nivel de los demás para hacerles saber comp comprender tus habilidades, tus cualidades y contribuciones. Y esto es lo que quería demostrar este, este, este geopardo. Yo corro más. Yo no necesito gastarme mis fuerzas, estos perros sí. Y estos perros de caza, estos calcos, abrieron las puertas y realmente comenzaron a perseguir esa presa. Y otro punto que nos daba este coordinador es que, que es mejor ahorrar energía para proyectos más valiosos y revelantes, Mis hermanos de Cristóbal Senador, revelantes que que realmente el Señor nos, de cumplir ese propósito que el Señor nos ha traído a esta tierra, un propósito que tenemos cada uno de nosotros, todos no vamos a estar, en, de pronto esta persona no va a estar en un púlpito, sino tú vas a estar en esa empresa, eh, con tu familia, en ese medio de transporte, todos tenemos una diferente función, como toda todos somos del mismo cuerpo, pero cada, cada uno tiene su función, como ese, esa cuchara, ese tenedor, ese cuchillo. No sé lo que tú eres, pero tienes una, un gran propósito en esta tierra. No es una casualidad que el Señor te haya traído a, a este mundo, sino otro punto que nos trae que un geopardo utiliza su velocidad para cazar. Y es lo que nosotros utilizamos. Ese momento cuando el Espíritu Santo eh, nos utiliza es para que seamos luz en las tinieblas en el mundo no para demostrar a los perros que es más rápido y más fuerte y no para demostrar a nosotros que somos cristianos y un cristiano más y ya no, es lo que no quiere el Señor que realmente seamos esa luz en las tinieblas, esa en el mundo por eso el título es a veces intentar demostrar que eres el mejor es un insulto a tu autoestima es un insulto realmente Mostrar que que el Señor nos está moldeando eso es, debe estar, esa es la humildad la mansedumbre que debe haber en nosotros otro punto muy importante que nos pone esta historia, este cuento esta fábula como la quieres llamar no malgastes tu tiempo y energía demostrando tu, tu valía que es una valía es tu cualidad a personas que sencillamente no, no tienen la capacidad de apreciar tu valor. Hay muchas personas que no aprecian lo que tú les estás diciendo, lo que tú quieres que ellas entiendan. Pero bueno, el Señor una vez más nos está enseñando y te va a enseñar a través de esta, de esta historia, de esta fábula, de este cuento, que tú puedes ser un geopardo más o, o tú puedes ser un galgo. Si tú eres un geopardo que no necesitas demostrar porque sabes la cualidad y la capacidad que tú tienes que el Señor te ha dado y esos dones maravillosos que cada día le pedimos al Señor, Señor, muéstrame esos dones que me has dado, Señor, cada día más para desarrollarlos más, Señor, y para usarlos, Señor, en esta tierra para que poder ganar más almas, más vidas y para poder realmente ser ese hijo espiritual tuyo, Señor. Un geopardo, mis hermanos, de Cristianos en la gloria, aquí en hablando con Jesús podcast utiliza su velocidad para cazar, no para demostrar a los perros que es más rápido y más fuerte. No demostrémosle al mundo que somos, mejor dicho, los que levitamos no, debemos ser mansos y humildes. De que nuestro testimonio, nuestro testimonio va a decir mucho más que ese correr rápido, como esos galgos que van detrás de esa presa. Y cuando tú ves, si tú miras carrera de galgos, siempre es como un conejo le ponen eh, a ese muñeco que es como un conejo y en ese conejo hay carne de verdad. Y, y estos galgos piensan que es un conejo de verdad. Y esa veces es como que el mundo pone a, a las personas en muchos aspectos de sus vidas a correr detrás de todas esas cosas, de esos placeres. Y sabemos que nosotros somos esos geopartos que no necesitamos demostrar a los demás, sino vamos aprendiendo que necesitamos vivir el día a día. Necesitamos entender que demostrar que eres el mejor, no. Tenemos que seguir el ejemplo de ejemplos que es Jesucristo, que Él es el mejor de los mejores. Y con todo respeto, pero yo lo veo como un geopardo. Él sabe que, que no necesita correr, que Él es Dios. Y que Él tomó su cruz. Pagó por nuestros pecados, lo escupieron, lo cachetearon, ¿qué no lo hicieron? Y, y había unos fariseos que corrían y no veían que ese geopardo, perdón una vez más, perdón la, la comparación con todo respeto, no estoy comparando al Señor con un animalito, sino estoy diciendo las características que vemos que eh, veíamos unos galgos como unos fariseos juzgándole y corriendo por algo que no necesitaban correr. Es por eso que, mis hermanos, una última uh, respuesta es que no más gastes tu tiempo y tu energía demostrando tu valía. Una vez más, tu valía es tu, es tu cualidad. Personas que sencillamente no tienen la capacidad de apreciar tu valor. Muchas veces estás en lugares que la gente no va a apreciar. Y lo estuvimos hablando en una, mis en una misión de la fe que conquista como ese esa botella de agua esa botella de agua tiene diferentes precios en diferentes lugares estarás estarás en el, en el lugar correcto como esa botella de agua esa botella de agua en un, en un supermercado puede valer te voy a poner en dólares para que me entiendas un dólar esa misma botella de agua en un gimnasio puede costar tres dólares esta bot, misma botella de agua en un restaurante puede costar cinco dólares y en un avión puede costar hasta 40 dólares. Entonces, depende de donde tú estés, es donde te van a valorar más, mis hermanos de cristianos en la gloria. Aquí en hablando con Jesús propias Y es por eso que el Señor nos dice: intentar demostrar a los demás que eres el mejor no es necesario. Tú, viene, tú necesitas demostrar tu humildad, la humildad que tú estás aprendiendo de mí. Te está diciendo el Señor en el nombre poderoso ¿sí de su nombre. Y es por eso que el Señor nos lleva al Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mis hermanos, aquí de la, de la blanco Jesús Podcast, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para, para todos. Y cuando el Señor me hacía leer esta palabra de Evangelio de San Mateo, del, del capítulo 20, versículo 28, yo decía, no, no, no te comparo Señor Pero veo que tú eres ese guiopardo que no necesita demostrar Porque tú no vas a gastar tu energía en fariseos que realmente no van a entender una, En una sociedad, en una comunidad, un pueblo cristiano hoy en día Que hay puros shows Tú, nos está dando el delivery Tú sabes que eh, ¿qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer hay cosas que te van a doler con las decisiones que tomamos. Tú como padre celestial, claro que te van a doler, porque tú diste a tu hijo hace dos mil años. Y que tu santo espíritu nos está hablando cada día más, pero muchas veces así hacemos oídos sordos, o se nos entra por un oído, se nos sale por el otro, o no queremos ver lo que tú realmente nos estás hablando por medio de de los últimos tiempos que estamos viviendo, se están activando volcanes, aquí en Colombia se, está, se activó uno, en Nicaragua se, está, se activó otro, en, en Rusia se activó otro, hay temblores. Entonces, vemos muchos perros corriendo detrás de cosas que no deben correr. Y es lo que quiere el Señor de decir, si como el hijo del hombre que no vino para ser servido, el, el hijo del hombre no vino, él mismo lavó los pies de sus discípulos y sus discípulos. Y Pedro decía, no soy digno de que laves mis pies. Y el Señor dice, no es necesario que yo lo haga, porque yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Para que entiendas que yo soy humilde, yo dejé tantas cosas por ti, te dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en Hablando con Jesús Podcast, que nos escuchan a través de Cristianos en la Gloria Radio, y nos, también nos escuchan por Facebook, uh, también nos escuchan por YouTube, dándole siempre esa gloria y esa honra al Señor. Si nos recuerda que el Señor vino para servir, es lo que nosotros necesitamos aprender cada día, que debemos de venir a servir, que nos maltratan, que nos dicen cosas, se ríen, que, que, que otro cristiano más, que no sé qué que hablan mal de, de nuestro amado Señor, que he escuchado a mis hermanos y, y en mi corazón y en mi espíritu me duele, que ese Jesús el hippie y dicen groserías y yo, Señor, ten misericordia de ellos porque no quiero ser un galgo más, Señor. No quiero que sea un galgo de, de seguir una música mundana, no quiero ser un galgo de, escuch, de, de ver cosas que no te agradan a ti, Señor. No quiero ser un galgo de, de seguir una corriente del mundo, Señor. Sino quiero ser un geopardo que realmente está esperando y, y moviéndose de una manera sobrenatural, Señor. Porque no necesito demostrar que, que somos los mejores. Eso tenemos al Rey de Reyes, el Señor de señores, que nos ha adoptado. Que éramos hijos rebeldes, pero ahora el Señor nos ha rescatado. Nos ha adoptado y nos ve a través de su Hijo Jesucristo, y por su misericordia y su gracia, de esa gracia que nos está dando cada día más, nos ha dado su, su Santo Espíritu. Qué maravilloso es hablar del Señor, mis hermanos, y saber que no queremos ser unos galgos más. No queremos ser, que una vez más, uno de esos perros de casa. Mis hermanos, que estamos en la gloria. Queremos realmente ser esos geopardos que. Y cuando llega el momento de correr para cazar esas almas llegó el momento en ese momento no para demostrar a los demás que somos los mejores no, nosotros no vamos a gastar nuestras energías para uh, vamos a gastar nuestras energías para proyectos más valiosos y revelantes, revelantes mis hermanos de Cristo, la gloria. cuando el Señor nos diga llegó el momento de hablarle a ella llegó el momento de hablarle a él llegó el momento de hablarle a tu comunidad llegó el momento de hablarle a ese jefe a esos empleados a ese compañero de trabajo eso es lo que quiere el Señor mis hermanos pero vemos una comunidad hoy en día que está haciendo caso omiso a lo que el Señor está hablando No te estoy pidiendo que te leas toda la Biblia, todo, todos los días. Que sería maravilloso, gloria a Dios. Pero que sea muy importante que el Señor sea lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo, el sexto, el séptimo, etcétera, mis hermanos. Y que cada día estemos muriendo más este cuerpo. Y que cada día más sintamos su presencia. Es lo que quiere el Señor en esta hablando con Jesús Pupkes. Siempre llenándonos, siempre Mejor dicho, como lo dice en, Mateo, en el Evangelio de Mateo 20 y 28, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Es lo que ha hecho el Señor y es lo que debemos hacer por los demás. De esa gracia que el Señor nos da, de esa gracia debemos de dar. Perfectos no lo somos, fallamos demasiado. Pues la misericordia, ahí está esa misericordia, esa gracia del Señor. Yo sé que tú fallas, yo sé que tú cometes errores, pero tu gracia y tu misericordia eh, me han hecho ver que tú eres un, eres un geopardo que no quieres aparentar sino cuando el momento de cazar esa alma de realmente de actuar de accionar realmente que va, vas a utilizar tu velocidad, tu velocidad esa velocidad la podemos tipificar como ese momento de hablar sabiamente con la sabiduría del Señor para cazar, para llevar, llevar esa alma, para llegar, que esa alma llegue para Cristo, mis hermanos. No para demostrar a los demás que es más rápido y más fuerte, que somos más espirituales y más y que conocemos a Cristo. No, que por nosotros ellos lleguen a Cristo también. Esos perros, esos galgos lleguen a, a, a Cristo y digan, estábamos corriendo por algo que no deberíamos correr. Que ellos mismos se cuestionen, porque estábamos corriendo detrás de ese, cone, de, de, de, de, de ese conejo, detrás de esa, de, esa, de, de esa ansiedad, de ese problema, de esa cosa que estaba ahí, que el mundo nos hacía dar vueltas y vueltas y vueltas. Y sabíamos que cuando abrían la puerta, había momentos altos y bajos, porque el Señor dijo, van a ir a, a, a servir, no es que les sirvan. Porque también el Señor nos lleva al Evangelio de San Juan, capítulo 13, el versículo 14, que dice Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros Debemos ayudarnos los unos a los otros Y nosotros como, una vez más, esto es un ejemplo No te estoy comparando como estos animales Y no estoy comparando al Señor porque el Señor no se puede comparar Que, que estos galgos se vuelvan unos guepardos, que tengan la confianza y la convicción que cuando abren esa puerta no comiencen a correr por, algo, por, por ese pedazo de carne sino que comiencen a entender que cuando llega el momento de correr es para actuar para cazar para que esa alma llegue a Cristo Jesús es lo que quiere el Señor mis hermanos de cristianos en la gloria y como por eso el Señor ha titulado a veces intentar demostrar que eres el mejor es un insulto a tu autoestima mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente por eso cuando comenzamos esta emisión cuando se abrieron las, uh, las jaulas la gente se sorprendió al ver que el geopardo nos movía. Y muchas veces la gente se sorprende que no actuamos. A veces nos quedamos callados. Porque se está viendo la, la madurez espiritual, mis hermanos. Se está viendo el comportamiento de ese nivel de gloria en gloria que llevamos en Cristo Jesús. Porque estamos teniendo más en Cristo en nosotros, mis hermanos. ¿Cuánto de Cristo hay en ti? No lo sé Tienes que mirarte a ti mismo Y a ti mismo a decirte cuánto de Cristo hay en mí Y Esta, esta es, me parece una hermosa historia Que el Señor me compartió Te lo digo aproximadamente Como unas tres semanas Y pues yo le decía Padre, ¿Cuándo llegó el momento? Y hoy es el momento Porque yo quiero un pueblo Que sea como esos leopardos no demostrando quién que es el mejor hasta en mi propio pueblo muchas veces se ven que yo hago esto que yo hago, no, todos somos iguales ante el Señor porque el Señor te ha dado de pronto una autoridad más No, más humilde debes ser entre más tú pidas, más se te va a demandar si te quieres estar conforme bueno, listo, nadie está diciendo que, que llegues a más, no listo, entonces pero mis hermanos de Cristo en la gloria es lo que quiere el Señor en esta, en esta mañana En esta tarde, en esta noche En el momento que tú nos estás escuchando En vivo, en diferido eh, A través de Cristianos en la Gloria Radio Por YouTube, por Facebook El Señor no quiere que te vuelvas Un galgo más Que te vuelvas un queopardo Que uses la sabiduría del Señor Y que estés escuchando a su Santo Espíritu Mis hermanos de Cristianos en la Gloria Por eso el Señor en el mismo Evangelio de San Juan, en el mismo capítulo 13, en el versículo, un versículo, dos versículos más adelante, el versículo 16, nos dice De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió Por eso vemos muchos galgos demostrando cosas que no son O vemos muchos diáconos, diaconisas, demostrando cosas que no son, corriendo por ese pedazo de carne creyéndose que ya, ya están limitando pero el este Señor nos está diciendo queremos geopartos que, que realmente sean sabios, y el momento de salir por esa, por esa puerta es momento de abrir tu corazón y hablar, la, y hablar la palabra del Señor. Hablar ese evangelio que nos está hablando hoy. Hablando ese evangelio que realmente se necesita llegar a los corazones. Es lo que quiere el Señor, mis hermanos de la gloria. En aquí, en hablando con sus propios. El Señor quiere hacer una transformación en tu vida. En la vida de tu prójimo, de tu hermano, de todos. Pero es en la decisión de, nos, de cada uno de nosotros. Y una vez más, el siervo no es mayor que su Señor. Jesucristo siendo Dios, lavó los pies. El Jesucristo siendo Dios se despojó de tantas cosas es lo que necesitamos aprender cada día ¿A qué, ¿qué necesitas despojarte en este domingo, en esta semana que vienes? en las semanas que vienen en, las, en, en lo que falta del año en lo que falta, no sé cuánto te falte de vida ¿qué necesitas despojarte para que no seas que seas igual que Jesucristo como Él se despojó tanto de, de su riqueza de todo su poder y, y sabe lo maravilloso de de nuestro Señor Jesucristo Yo no soy el bueno, el bueno es el Padre Él nunca se acreditó nada Él siempre le da la gloria y la honra al Señor Él es, yo siempre lo digo No me voy a cansar de decirlo mis hermanos Él es el ejemplo de ejemplos Es maravilloso el Enviado es mayor que el que lo envió Entonces mis hermanos, el Señor, como lo decía Juan el Bautista Estamos clamando por ese desierto Pero no estamos clamando por ese desierto, sino por estas Por estas redes sociales, por estos micrófonos La palabra del Señor Clamando que, como Pablo, eh, Juan el Bautista decía El, el reino, los cielos de... Dios se han acercado, están abiertas, puertas del cielo están abiertas. Y ahora uno, uno está predicando, la segunda venida de Cristo está cerca. Proclamando las buenas nuevas. Una vez más, yo no quiero fama. Si quisiera fama, te hablaría bonito, mi hermano. Te hablaría cosas hermosas, mejor dicho, tuviera likes, tuviera seguidores, no, mejor dicho. No. Hay que hablar la verdad. Queremos ser leopardos, no galgos. O sea, perro, perros cazadores. O personas que vampirizan la espiritualidad de otros. Mis hermanos de Cristo, en la Gloria. Porque en estar hablando con Jesús el Señor. También nos lleva a Filipenses en el capítulo 2, versículo 3, que nos dice nada, nada, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Si tú eres un jefe, si tú eres... Un empleado, sabes, sabes más que los otros. La misma palabra lo dice. No hagáis, nada hagáis por rivalidad o por validad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Recuerda algo muy importante el Señor nos está procesando a cada uno de nosotros Él, sac Él nos sacó de lo más vil y lo más profundo de este mundo entonces mis hermanos de es que en la gloria cuando Él nos saca, nos procesa y nos lleva por ese, eh, por ese propósito por ese desierto para que seamos humildes estimando a cada uno de los demás como superiores a, a cada uno de nosotros es lo que debemos hacer un cristiano mis hermanos cristianos en la gloria en aquí hablando con Jesús Popkes, debe ser diferente llegando puntual a su trabajo dando ese ejemplo en su trabajo si saben que eres cristiano y comienzan a hablar mal de ti bueno tranquilos porque no están hablando mal de ti están hablando de ese Dios vivo de poder Pero declaramos en el nombre poderoso Jesucristo Que esas almas llegarán a Cristo Que esas almas Algún día dirán, me hablaron, llegué Y me está pasando lo mismo que como lo hice con, con, con esta persona O en el mismo pueblo de Dios, en las mismas congregaciones está viendo esto entonces, en mis hermanos de Cristo en la Gloria, querido oyente, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que muchas veces intentar demostrar que eres el mejor no vale la pena. Que muchas veces, si tú crees, si te crees un galgo o un perro salvado, o un perro cazador, y que vas detrás de esas cosas, no te va a llevar a ningún lado. Te va a llevar una eternidad, pero en un lago de fuego, de sufrimiento. No te estoy aterrorizando, sino te estoy diciendo la verdad. Sea un Jeopardo, no gastes tu energía, no gastes tu velocidad. Porque no es necesario rebajarse al nivel de los demás para hacerles comprender que tus habilidades, que tus cualidades y tus contribuciones son mejores porque ese Dios vivo de poder lo ha puesto en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo tú tienes unas cualidades, unas habilidades y unas contribuciones, mis hermanos de Cristo son la gloria aquí en el Blanco Jesús Podcast, que todo el mundo dice, pero ¿de dónde saca esto? ¿cómo, mejor dicho, puede... Hacer esto y hasta uno mismo dice ¿Cómo también lo hice? Y yo sé que el Señor se ríe Soy yo hijo, soy yo hija No eres tú He escuchado tu oración He escuchado tu aflicción He escuchado tu problema Tú me lo has entregado Y yo estoy ahí poniendo como esa luz en las tinieblas En el mundo En lo espiritual tú brillas Tú brillas y hay, ese, y hay ese respaldo del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Por eso demostrar que, que eres el, el mejor no vale la pena. Y si estás comenzando los caminos del Señor, bienvenido, bienvenida. El Señor te va a comenzar a pasar por ese desierto a cumplir una vez más algo que hemos aprendido y lo estamos diciendo muchas veces estamos siendo repetitivos no va a cumplir tus caprichos alguien dijo si tú quieres hacer reír al señor cuéntale tus sueños porque no siempre van a ser tus sueños van a ser la voluntad y los y los propósitos del señor entonces mis hermanos estamos en la gloria aquí hablando con Jesús podcast el señor nos está hablando y nos está diciendo que, que vienen cosas nuevas, para cosas buenas. También vienen cosas eh, tremendas para este mundo. Pero recuerda algo muy importante. Que Él dejó las 99 por buscarte a ti y a mí. Él ha dejado ese 99 y Él está seguro porque Él tiene el control de todo. Él sabe qué cabello se te va a caer, qué es lo que se... Eh, qué cabello, qué pelo mejor dicho se te vaca. porque él ha dejado o esas 99 bien seguritas porque a él no a él no se le pierde nada él tiene siempre el plan A, plan B plan C y plan D y ha comenzado a hacer este rescate por ti y por mí por eso mis hermanos de Cristo en la gloria el Señor nos ama mucho. Y mira que me hace recordar una frase de Martin Luther King Jr. Que hemos aprendido a valorar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y es lo que le está pasando hoy a un pueblo cristiano. Están haciendo esos, esos perros galgos, que están corriendo detrás de esa presa sin saber por qué están corriendo detrás de esa presa, no sé qué puede ser eso, la, esa pornografía esa prostitución eh, esa masturbación ese alcoholismo, no sé qué es lo que estás corriendo pero cuando te vuelves un geopardo la cosa es diferente tú vas a ser pescadores de hombres y tú sabes quién es tu proveedor y tú sabes quién es tu sustentador perdón. pero sabemos que a veces como seres humanos nos afligimos como seres humanos fallamos pero muchas veces cuando nos ven como esos geopardos mucha gente eh, dice pero este no le ha tocado fácil pero no saben que no nos quejamos tanto. Ya aprendemos a no quejarnos, a to, a tomar, a, ya aprendemos a callar. Y hemos comenzado a aprender, mis hermanos cristianos, en la gloria, en esta hablando con sus pocas, y al tomar nuestras decisiones como esos geopardos, y aceptar las consecuencias, se llama vivir. Es lo que el Señor nos está hablando, en esta hablando con esos pocas. Y yo sé que esta palabra está cayendo en buena tierra, como todas las palabras que da el Señor, en el nombre poderoso de su nombre. Y algo que hemos hablado también, y esto que también creo que fue en una, no sé si fue en un hablando con Jesús podcast o en la fe que conquista, que nunca dejes que hay tres cosas que controlen tu vida, el dinero, el pasado y las personas. Nunca dejes. Y es lo que van esos galgos, control, dejándose controlar por esa presa. Esa presa puede, puede, puede ser el dinero, el, tu pasado o las personas, mis hermanos. Y es algo que ya con Cristo debemos de saber controlar. Eres hermoso, eres maravilloso, Señor. Nuestras almas te alaban, te glorifican, amado Padre Celestial. Eh, y algún problema, mira que hoy en día el problema de nuestra época es que el cristiano no quiere ser útil sino importante. Y vemos muchos galgos que quieren ser importantes y, ¡ya tomé la presa! Pero no, no están diciendo, ¡gané otra alma para Cristo! Entonces, mis hermanos de cristianos, en la gloria, el Señor te está hablando, nos está hablando en lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas. Nos está diciendo, es el momento que nos despertemos, es el momento, mis hermanos de cristianos en la gloria, que realmente entendamos que debemos de que el, dejar que el Señor eh, comience a que esas aguas, mis hermanos de cristianos en la gloria, comiencen a fluir en nuestras vidas. Esas aguas como las que escuchas ahorita. Esas aguas que el Señor quiere que tú realmente quieres que Quiere que tú tengas en tu espíritu, que realmente tú entiendas que sin Cristo no puede hacer nada, que con Cristo todo es posible, que esas aguas que tomamos que son de Él, no vas a tener más sed, nos va a llenar más de su presencia. Y como esos leopardos, mis hermanos, que es imposible no caerte a rodillas cuando sabes que no mereces nada y Dios te lo está dando todo. Es cuando comenzamos a entender que cuando abren esas puertas de esas jaulas, no necesitamos correr con la con esa con esa ola del mundo. Si no sabemos que el Señor a pesar que no lo merecemos se nos lo va a dar, pero también necesitamos ser prudentes. El que quiera comer que trabaje. Mis hermanos, estamos en la gloria. Y es por eso que el Señor también nos lleva a Santiago capítulo 4. Versículo 10 que nos dice el Señor y, y nos vuelve a hablarte sobre la humillación. Humillaos delante del Señor y Él os, os exaltará. Él mira, humillados, humillados. Él, él, él, él habla mucho de humillar. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuántas veces tú te has humillado? ¿Cuántas veces te han realmente...? Recuerda que cuando el Señor dice que si tú te humillas con otras personas, lo estás haciendo no para a ellos, sino para el Señor, ¿cierto? Entonces, mis hermanos de Cristo, en la gloria, sí. Si no, si no hay humildad en ti, hay que comenzar a trabajarla. Comienza a trabajar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y hay 35 versículos, mis hermanos bíblicos de humildad 35 versículos que hablan sobre la humildad mis hermanos y es lo que el Señor está queriendo en cada uno de vosotros, que seamos humildes astutos como serpentes y mansos como palomas como ese geopardo, Él sabe el momento él sabe a qué momento debe correr. Él sabe a qué momento debe mostrar esa habilidad, esa cualidad y esa contribu esas contribuciones. Pero los galgos no. Están corriendo detrás de esa presa. Y al final de la carrera, están cansados, agotados, que llegaron a una meta, pero una meta sin Cristo Jesús con una ola del mundo y vacíos precisamente el domingo pasado estábamos hablando de un testimonio de una persona aquí muy famosa en nuestro país, en Colombia que ella decía tenía carro mi casa soy bonita, pero no era feliz Me hacía falta algo, ella decía Y cuando conocí lo que me hacía falta Y dijo, adiós Mi vida quedó completa y dejé la fama Por buscar a lo que me faltaba Ella era un galgo más pero comenzó a llenarse de Dios y comenzó a mostrar su habilidad, sus cualidades y sus contribuciones para ser una hija de Dios. Y qué maravilloso es que personas como ella son ejemplo de vida. Y yo sé que hay muchos, muchos ejemplos que no terminaríamos, terminaríamos de hablar. en esta hablando con sus propios y el Señor también nos lleva a Romanos, capítulo 12, versículo 16, que nos dice: Unánimes entre vosotros no seáis altivos, sino asaciados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cada día aprendemos. Cada día de nuestros errores, el Señor nos, nos, nos está enseñando que de ahí debemos aprender algo de que no debemos cometer los mismos errores y como siempre lo digo que nos falta demasiado y si Cristo viniera esta noche yo creo que nos faltaría 95% pero su misericordia nos haría ir con él mis hermanos así que si hay muchos conoces muchos galgos orar por ellos que dejen de perseguir esa presa y que sean como esos leopardos que están esperando el momento, que, que no están malgastando su tiempo y energía demostrando su valía a personas que sencillamente no tienen la capacidad de apreciar tu valor. Entonces, en mis hermanos de Cusados en la Gloria, un leopardo recuerda que utiliza su velocidad para cazar, no para demostrar a los galgos que es más rápido y más fuerte entonces nosotros mis hermanos como hijos de Dios utilizamos nuestra espiritualidad nuestra conducta no para demostrar a los demás que somos esos grandes hijos de Dios sino para demostrar que Cristo ha cambiado nuestras vidas y que por medio de nosotros somos ese buen testimonio es lo que quiere el Señor es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, en mi vida, en, en tu vida mi hermano, mi hermano santo eres, precioso eres Señor nuestras almas te lavan, te glorifican amado Padre Celestial recuerda la misión de, de de este domingo se ha titulado a veces intentar demostrar que eres el mejor, es un insulto a tu autoestima Demostrar que, que realmente nos estamos humillando delante del Señor. Y si, y si te has dado cuenta que cuando tú te humillas delante del Señor, Él te, eh, te exalta, los demás quedan en vergüenza. No es que me estoy alegrando que los demás están quedando en vergüenza, sino el, de lo más vil y lo más profundo de este mundo, Él los, nos tomó y está dejando. Envergüenza a quién a los sabios, y lo he visto, muchos que se burlan de mí, después, pum, el Señor lo deja en vergüenza, y yo, Padre, no me alegro, pero oro por ellos para que te que tú llegues a sus corazones y que ellos te busquen, Padre Celestial. No sé lo que vayas a hacer en ellos, Padre amado, pero que te busquen con un corazón contrito y humillado, Padre Celestial. Y que sean esos grandes siervos y que entiendan que no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¡Qué hermosa palabra nos ha traído el Señor! Y ya para terminar esta misión, mis hermanos, de hablando con sus propias, el Señor nos lleva a 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Y nos sigue hablando de sobre los humillados, humillados, humillados, humillados. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y si te has dado de cuenta que a veces te, a veces te humillan y te sientes tan mal, pero al, al, al mismo tiempo hay como, tú sientes como que te abraza, como una tranquilidad, Dios duele humanamente, pero cuando llegue, llega el Señor te exalta a su tiempo, tú dices, papá, lo hiciste otra vez. Ese papá oso, <ríe> lo hiciste otra vez, papá. No es que me alegre por ello, sino tú mismo te estás glorificando a través de tu, de tu hija, de tu hijo, y realmente estás diciendo, Aquí hay un, un geopardo que entendió realmente el propósito. Yo no veo un, un galgo más. Veo un geopardo que realmente no está malgastando su tiempo y su energía. Veo un galgo que está mostrando sus habilidades, sus cualidades y sus contribuciones. Veo un geopardo que le gusta ahorrar su energía para proyectos más valiosos y revelados. Qué maravilloso, mi hermano. Qué maravilloso como el Señor nos habla. Qué maravilloso esta misión. Todas las, todas las emisiones son maravillosas. Todas las palabras son maravillosas. Y siempre nos queda algo para esta semana. Para que reflexionemos. ¿Eres un galgo o eres un geopardo? La decisión es tuya. ¿Quieres seguir esa ola del mundo? Bienvenida o bienvenido. Pero si quieres ser ese geoparto cuando abren las puertas de esa jaula, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a decir, no voy a correr. Cuando el Señor me diga, llegó el momento de correr, correré. Y llegaré a esa meta. Como dijo Pablo, cuando llegue a esa meta, cumpliré mi propósito. Y cuando me llame, el Señor dirá, siervo, sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, ven. Siga adelante a una eternidad conmigo. Aleluya. Padre amado, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, te pido, Padre amado, que si hay muchos galgos, Señor, que comiencen a despertar, Señor, quita las vendas, amado Padre celestial, que haya más humildad en cada uno de ellos, amado Padre celestial, y que entiendan que hemos venido a servir, no a que nos sirvan, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, Padre de la gloria, como lo dice tu palabra en el Evangelio de Mateo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Es lo que quiere el Señor. Padre amado, Padre celestial, yo te pido por cada una de las peticiones de mis hermanos, por cada uno de sus familiares por, por este país, por esta nación colombiana Padre amado, por sus gobernantes Señor, por Israel te pedimos Padre Celestial que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y que tú seas Padre Celestial llevándonos en lo sobrenatural que cada día moramos más Señor hasta carne, hasta cuerpo Señor y nos llenemos más de tu Santo Espíritu Señor y que sea de acuerdo a tu voluntad tengamos esas experiencias espirituales amador Señor, cuidándonos Señor y que realmente Padre amado seamos llenando de tu presencia y no seamos malgastando nuestra energía Padre Celestial y que realmente seamos demostrando realmente nuestras habilidades nuestras cualidades, nuestras contribuciones amado Padre Celestial Padre amado Padre de la Gloria te queremos dar gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús, Amén y Amén. Bueno, mis hermanos aquí, hablando con sus propias, esta ha sido otra misión que el Señor nos ha traído a través de que estamos en la Gloria Radio, también por Facebook, YouTube. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Que Dios te continúe mega bendiciendo, como lo digo, uh, lo digo yo, y que el Señor en este fin de semana y lo que resta, lo que falte del año y lo que falte de de lo que el Señor se tenga en esa tierra, se hace ese leopardo, no seas ese galgo, buscando cosas que no debes de buscar, sino realmente escuchar la voz del, del Señor, sentir la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos veremos Dios me mediante en otra misión Aquí en Hablando con Jesús, recuerda, todos los domingos a las 7 de la mañana. Nos puedes ver en diferido por Facebook, por YouTube. Y nos puedes escuchar las emisiones aquí en Quiseos en el Club de Radio también. Y siempre dándole la gloria, la honra al Señor. Mis hermanos, esta ha sido una hermosa misión. Y que el Señor te continúe, no me canso de decirlo, mega, mega bendiciendo. Porque van a haber muchos galgos que van a ser geopardos. Y van a comenzar a despertar. Y van a mostrar esas cualidades en el nombre poderoso de Jesús. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.